soldado que estaba desesperado por volver a casa, que seguramente era favor. Eh, pero también de, de la idea que él hacía de su madre y de las padres de otros, que a manera de ese faro que venía de la distancia de los pecadores, la de muchos de los soldados de la todas las noches. na na na na los invitados de la elección